estamos dejando eso a los muchachos me retiraba el tiempo no por lo... porque en este país todo opera como una mafia por eso lo diremos después y avanzan siempre los lampones, chimoso y tumba muy bien vamos entonces señor director eh... diputados aprobaron un préstamo por más de 44 millones de euros para aumentar la línea 1 del metro o sea que todo se está haciendo con préstamo lamentablemente eso habla de la fragilidad de nuestra economía y de cuán grande será el pago que tendremos nosotros, los dominicanos, cuando impongan esa reforma fiscal a todo ese festival de préstamo que se ha estado estableciendo. Tanto que se criticó al PLD tanto que se le criticó a la gestión de tres periodos de Leonel, a Hipólito, tanto que se le criticó a Danilo y al, con no se ha conocido en la historia de la República Dominicana un gobierno que lleva un ritmo de endeudamiento tan grande en tan poco tiempo como el PRM. La agencia francesa de desarrollo y la República Dominicana tomaron un monto pues de 44 de 3.199 millones de pesos y después entonces El Senado ha continuado aprobando préstamos, préstamos, préstamos, préstamos, préstamos, préstamos. Ahora es para el metro. La verdad es que me mete miedo cuando yo veo este festival de préstamos. ¿Cuánto más soportará la economía dominicana este festival de préstamos? Seguimos entonces, señor director, con las demás informaciones ya para venir aquí. Después de esta, este pequeño bloque. La Dirección General de Impuestos Internos está recordando la renovación del Marbete por internet. Es hasta el día 15, o sea, hasta el viernes. Hoy se renovaron 827.450 unidades, es decir, marbetes se vendieron. Hasta ahora se han vendido 1.444.952 vehículos hábiles para renovar. Las recaudaciones por este concepto van en los 1.374 millones de pesos. Que se tiene un monto estimado de unos 2.343 millones. Se le quiere recordar a la gente que no se van a dar prórrogas. Y que usted va a pagar una sanción pecuniaria. O sea, usted va a ser multado económicamente. Ustedes se retrasó, le van a poner una penalización económica. Ahora le voy a decir a todos cuánto. El 84% de las renovaciones se ha hecho por Internet, a través de entidades financieras, evitando el cúmulo de gente. El 12% por la DGI y el 4% de localidades. El plazo para pagar este impuesto vence el 29 de este mes de enero por internet viernes, la renovación está disponible en 31 entidad, entidades financieras distribuidas a nivel nacional, 653 sucursales y 1.499 ventanillas. Usted puede accesar hasta el viernes a través de la web www.dgi.gov.do y en las colecturías de Dirección General de Impuestos Internos de Villa Vázquez, provincia Montecristi. Montecriste, en Sánchez, Samaná, para realizar la renovación es indispensable, tener la fotocopia de la matrícula actualizada al equipo y en buen estado. Así es que, ¿se le recuerda cuáles son las sanciones? Bueno, le voy a decir ahora, 2.000 vehículos que no renovaron dentro del periodo designado, o sea que si usted esperó para el 29 y ya la saca el día 30 o el día primero, usted va a tener 2.000 pesos más. ¿Cuánto cuesta eso? Eso comúnmente cuesta, lo que cuesta es 1.500 pesos. Entonces usted va a tener que pagar $2,000 más y va a tener que buscar $3,500. Eh, los vehículos que no renovaron en el 2019, $2,100. Y los vehículos que no renovaron en el 2018, $3,100. Se está considerando por la pandemia, para los vehículos que son fabricados del año 2015, inclusive el costo de $1,500 como acabo de decir, y para los vehículos del 2016 en adelante, 3 mil pesos. En esta, aplicación, en esta ocasión no se va a aplicar la oposición de renovación a los vehículos que posean multas de tránsito que no hayan sido solventadas. O sea, usted tiene una multa, usted la paga en el mismo banco central o en el banco de reservas que usted está mirando. Usted tiene una multa de tanto. Y pues le resuelven eso. Puede venir. Aquí, señor director, entonces. Lo único malo que tiene esto es que hay gente que ha dicho que el gobierno está robando, como hace siempre. Hay gente que no, por ejemplo, había renovado su licencia cinco veces y ahora le aparece una multa del año 2000, de hace 20 años. ¿Y por qué pasa eso? Ese es eso. Si una gente saca la licencia, ya no deben cobrar esa multa y deben odiarla. Entonces la sacan del sistema o se la ponen. Para acabar entonces a recaudar más dinero, no ser desesperado, además de que eso es ilegal, porque si le fuesen a cobrar una multa, esa multa en el espacio del tiempo hubiese acumulado eh, quizás algún tipo de penalidad. Eso es un robo, y eso se está dando. Eso lo padeció un amigo mío, como lo contó el Carnevide, me enseñó todo. Eso es robar, pero eso es parte de los estados cuando están buscando cuartos y tienen crisis como la tenemos nosotros ahora. Y veo aquí que dice la dominicana de operaciones turísticas que las, las entidades aeroportuarias tienen control permanente. No hay ningún control, es mentira. En este país se está entrando sin pedir prueba de coronavirus. En este país se está entrando, no le están haciendo ninguna prueba aleatoria. Eso es mentira. Los aviones están aglomerados, nadie respeta el espacio, van empaquetados, no tienen ni siquiera nada de higiene. La gente está expuesta, sálvese quien pueda. El que se mete a un avión sabe que se arriesga a contagiarse en un 90%. El que se mete en una guagua de Caribe tuyo, el enfocado es por igual. Aquí no hay control de nada. Eso es mentira. Son unos mentirosos nuestros políticos y nuestras autoridades. Desgraciadamente. Voy a leer algunos mensajitos ahora de la gente que nos sigue las publicaciones que hemos hecho. Dice Franklin Lorenzo Hermosén. ¿Cuánto abuso de la autoridad, Pitágoras, en ese video que publicaste, ese pobre ciudadano? Los coroneles aquí creen que son dioses cuando andan en eso. Lo que hemos hecho con la pandemia es darle fuerza a la policía y se han convertido en unos perdugos. Dice Valbuena, Junio Valbuena, ese toque de queda solo beneficia a la policía donde no hay cámaras, un peaje lo que ellos tienen. Dice Abel Rojas del Orbe. Muy mal por la policía. Deben respetar donde hay niños cuando se hace una intervención. Dice Edi Miguel Severino que aparece mucha gente sin educación y arrogante que por eso le ponen sus multas.